El tercero, cuál es el tercero? Cuyo, del Not. del norte de la japonesa. No, la, anima, bueno. la animación japonesa, sí, está bien, mm, dos, está bien 12 capítulos bueno, no, cerraditos. De... No lo he seguido, pero no, yo vi 12 capítulos cerraditos. De... No más, no menos. Al eh, donde un hueón se encuentra, él. No me acuerdo cómo son los personajes, porque ellos tienen una relación con los personajes de muerte y todo. Y el Juan descubre la, una, un libro donde hace anota el nombre de un loco y el loco se muere. Claro. Y el loco empieza, conoce ese poder que se empezaba a matar gente. Y está él que es un detective que lo, que lo, que lo, empieza, a que lo seguir, empieza a seguir. Y ahí empieza, empieza una dinámica muy entretenida que yo me voy a volver a espoliar con mi segunda serie. <risa> Spoilers, vale. Spoilers Spoiler. <risa> Que es eh, eh, Prison eh, Break, la segunda temporada, que Yucolatism, en el mismo tiempo, y la encontré muy. Era una, una especie de como el gato y el ratón que se seguían todo el rato, y encontré claro. muy buena esa hueá. Muy buena esa weá. 12 capítulos cerraditos, ¿cachai? Yo no sé si habrán sacado más, pero súper bien. Lo que vi yo, hueón, yo estaba así cegado, Pero oye, oye, ¿viste la película, gring viste la película Gringa? No, no me quise meter en ese... Ah, mira, sí, sí, sí, sí, porque no, está... No, no, eh, es matar la magia, parece que está muy mal. Es sí, es matar la magia. No. Sí, sí, sí. No, no, no. Puta, yo yo, no, yo le he visto pedazos, secuencias, son alucinantes y todo, pero no, no la he visto. Tengo muchas referencias, sí, porque Death Note dejó huella en la cultura, ¿cachai? El, este, el, el, el, este weón que se come las manzanas, ¿cómo se llama? El fantasma. Oh, no sé sí, si sí, es fantasma. No, el, ese weón es, está marcado. Sí, y de hecho la figura de él es muy terrorífica, y está, sí, está muy bien, no, también me marca, pero pero insisto, ah, no, no la he visto, así que tampoco podría opinarte mucho. Sé de qué se trata y sé cuál es el conflicto y todo, y me parece súper interesante, pero también, por otro lado, el mundo de hoy de Netflix, hay una sobredemanda una sobre de muchas series, o sea, decir, voy a ver esta serie y te estoy dejando fuera otras series, como que no podéis ver todas las series. Sé? Que era una especie de ansiedad con la serie. Claro, sí. sobre todo Oye, le ponen, mi... Eh, uh -huh. No, mi tercer lugar es Walking Dead. Pero. Oh, no no me mucho. Sí, no, no porque sea una, tran, una gran serie, ¿eh? no, es, es porque a mí me me, me, me gustó mucho y me pidió justo en un lugar porque yo era un, un amante de lo del cine de zombies. Cuando el cine de claro. zombies no era clase A. Cuando, el cine es. Tengo que decírselo a de todo el mundo. Cine de zombies pasó a ser clase, clase A cuando Brad Pitt hizo una película de zombies. Ahí recién... No zombies Para todo el mundo. Sí, bueno, Walking Pero Dead era. también... No, de hecho, antes, de, antes de, de, de la de Brad Pitt... Walking y, Dead también y la y me La de, lo muerto, y de sí, los, los muertos y la de los muertos. Sí, aún sigue siendo terror. Película de terror. No es película de grandes masas. ¿Cachai? Eh, es como un monstruo B. Un, un monstruo que, que es como... Sí, sí, sí, el, el bolón masivo de los zombies vino con Walking Dead y con, y con Brad Pitt. Cuando Con Brad Pitt ya es porque es, es, es cine taquillero. Entonces ya, ya cuenta Dead? todo. Mira, Walking Pero Dead, Walking Dead, no Dead no tiene. A la... mí me, me gustó porque tiene, tiene un, tenía unas voladas que de verdad era gore en televisión, que no se veía. Ya. ¿Cachai? Romper cabezas, todo esto. Y, y, y sobre todo yo me acuerdo del cierre de la segunda temporada que es cuando toda esa temporada se dedicó a buscar una cabra chica que estaba como perdida en el bosque y toda la y toda la temporada buscando a la cabra chica a la cabra chica y la, y el final de esa temporada era que la cabra chica siempre estuvo en la casa de donde ellos estaban eh, y era zombie la niña y Era zombie, como Angel, la y de las Flores, la misma buena. Claro, es, sí, sí, exactamente, exactamente, estaba buscando por todos lados y estaba ahí al lado Y las cuando se hace esa la relación casa. cuando se hace esa relación que estaba en la casa y que encima era zombie Para mí fue como, wow, conche, tu madre, weón, no me la estaba esperando Me pegaron una patada en los cocos que no me la esperaba Esperaba siempre que la niña se recuperara, como todas las serie hasta el momento Y nada, pues me encantó esa bola y, y ese concepto lo repitió muchas veces, ¿cachai? de hecho jugó mucho, Walking Dead se caracterizó por matar personajes principales, o personajes muy queridos, y de hecho eso fue la, la, el motor mucho rato de la, de la bola, y a mí me mantuvo super cautivo hasta la bola de Nigan que es con el bate, es como la temporada 6, 7. A, a, a alguien que esté que vea Walking Dead va a saber la, lo que me refiero. mira el, el bate, ya está. Es como un clima sí, dentro sí. del, del, del bueno, mismo coro. Sí, pues, sí, de hecho es culturalmente conocido. ya. Y nada, a mí esas esa bolas me sacaron de quicio. Yo me, y vi varios capítulos que terminé así como, así con mi corazón para acá. Y eso. eso. Estoy consciente también que ya en la, en la temporada 8 o 9 ya se ponen a las mierdas y de hecho, de hecho siguen temporadas y ya no, ni siquiera sé cuál es, no, no, no la voy a ver. Pero me marcó mucho este momento. Yo sé que hay series que son superiores, pero personalmente a mí me, me, me, me gustó más. Eso. Dale. Eh, la segunda. Bueno, de, a Walking Dead a me gustó la primera temporada, de el jugador que es perfecto, ya me pasó ¿no? el eh, 2. Eh, que te escucha después, la mierda después pena, una pena, no, la ah.